En el video anterior, vimos cómo crear una migración en Laravel. Creamos la tabla User con los campos ID, el campo Email y el campo Name. También vimos cómo usar la consola de Artisan para ejecutar esas migraciones y cómo revertir los cambios. En este video, vamos a hablar sobre el ORM llamado Eloquent que nos proporciona Laravel. Previamente habíamos creado la tabla Users por cada tabla que creemos tenemos que crear un modelo si vamos a nuestra base de datos vemos que la tabla se llama users con s al final en plural esto es importante tener en cuenta que las tablas hay que crearlas en plural y los modelos cuando lo creemos en Laravel vamos a definirlos en singular los modelos si vamos a nuestra carpeta se almacenan en la carpeta models de la carpeta App. dentro de ella almacenaremos todos los modelos que realizarán la conexión a la base de datos. Tenemos un modelo creado llamado user, este viene por defecto en Laravel, el cual extiende a eloquent y en la parte de abajo tiene una propiedad que se llama table que almacena la tabla a la cual hace referencia. Lo interesante de esto es crear por cada Tabla que generemos tenemos que crear también un modelo ahora una vez que tengamos este modelo ya creado lo que vamos a hacer es ir a nuestra base de datos y llenar con algunos ejemplos como yo lo hice creé tres ejemplos de registros para la tabla user para así poder ver cómo podemos realizar una llamada a la base de datos obtener todos los registros y mostrarlos en una vista Ahora vamos a ir a nuestro controlador y vamos a llamar al modelo para luego enviar los datos a la vista. El controlador user. En esta parte vamos a crear una variable llamada users. Esta va a contener los registros que obtengamos de la base de datos. Lo que hacemos acá es llamar al modelo user que está creado aquí, fíjense con este nombre a la clase user, instanciarla y usar un método llamado ALT que nos proporciona Laravel que lo que hace es recuperar todos los registros de las tablas user y los almacena en esta variable. Ahora para enviarlos a la vista vamos a usar un método también llamado with. este recibe dos parámetros. El primer parámetro es el nombre con el cual vamos a enviar la información, es decir, el array Se va a llamar users y el otro parámetro es el array que estamos enviando. Con esto ya le estamos enviando la información a la vista users. Vamos a guardar. Ahora lo que tenemos que hacer es capturar los datos y con un each vamos a imprimirlos en pantalla. Para eso me voy a la carpeta Views y abro la vista Users. En esta vista voy a borrar este mensaje y vamos a usar un bucle for each que va a recibir la variable users que luego vamos a usar para sacar los datos. Es necesario colocar los arrobas previamente para definir las funciones o los bucles en este caso entonces dentro del for each lo único que vamos a hacer es dentro de unas etiquetas de párrafo vamos a imprimir el nombre que tenemos los nombres que tenemos almacenados en nuestra base de datos estos tres nombres vamos a imprimirlo para ello como estamos haciendo un bucle le vamos a decir entre doble llave user y name con esto me imprimirá todos los nombres que están almacenados en el array users vamos a guardar voy a ir al navegador y actualizo y efectivamente me muestra todos los nombres que tengo almacenado en mi tabla users. Bueno, con esto vimos cómo usar el método AL y cómo hacer una llamada a la base de datos usando el modelo user, desde el controlador y enviando los datos a la vista.